Mari Mari Pulamiem, inalto Inaltu Leufumeo Mulein, ¿cómo están? Mari Mari, estamos acá con la Lamien Nancy y Gladys y bueno nos van a contar un poquito quiénes son y además el trabajo que vienen haciendo en las escuelas. Yeah. Eh, eh, Mari Mari, eh, Inche Gladys Cristina Nicola Pimien, eh, que me sustituye FE y de 6. Eh, estoy en las prácticas en primer año de nivel terciario en el Instituto Número 6 y junto con la LAMIEN estamos eh, trabajando sobre un proyecto que ya viene del año 2017. Eh, Nancy Cisterna Antilef Piñen, soy profesora en historia. Eh, he trabajado en educación mapuche acompañando a mi hija en, la, en el nivel primario. Este, trabajo por mi formación docente en media, como profesora en historia y bueno ahí, ahí hemos llevado adelante varios proyectos también pero que tienen que ver con lo áulico o en algunos momentos así eh, institucionales con invitados, también mm. que viven en la ciudad de Neuquén y preocupados por la educación también así que hemos trabajado así como en redes, ¿no? como, como, conformando redes en estos últimos años. Y en este momento estamos trabajando, como dice Gladys, en un proyecto en el IFD6 eh, desde, desde, y tratamos de abordarlo desde, la, desde el arte, desde, la, desde las expresiones artísticas. Uh -huh. eh, todos los años nos encargamos ahí de, de buscar, de, de conocer las producciones artísticas que abordan desde la comovisión del pueblo mapuche entonces este, ahí vemos cómo, cómo vamos incorporándoles otras problemáticas que tienen que ver con eh, la oficialización del Mapuche con la enseñanza de los, del Mapuche kimun en la escuela la importancia de esa, del Mapuche kimun para, para las niñeces mm. y, la, y los procesos identitarios además eh, otra cuestión que nos parece importante a nosotros es lo, lo territorial, el territorio. El territorio es muy importante en el sentido de eh, cómo lo ve el, el, eh, el pueblo mapuche, cómo lo ven los integrantes del pueblo mapuche y las familias en las escuelas. Este, y la... ...y el gran movimiento que hay en todo el territorio... ...cuando decimos todo el territorio es de mar a mar... Uh -huh. o sea, ...eso nosotros lo vemos, lo, lo vivimos... ...el wall map... ...el wall map, exactamente... ...lo vivimos y lo, lo sentimos en carne propia... ...entonces, más allá de la disputa política de los estados... ...hay una relación en, con el territorio y las distintas LOF... ...que nosotros tratamos de respetarla y, y fortalecerla... desde nuestro hacer en las instituciones educativas. Sí, nuestro proyecto comienza en el 2017... Eh, bueno, nosotros eh, en un momento todavía no empezaba el ciclo electivo y escuchamos, bueno, que venía eh, reprimiéndose al pueblo Mapuche allá en la zona de, de Cuyamín y en ese momento hubo una autoconvocada en Neuquén capital, eh, entonces nosotros eh, consideramos que teníamos que estar ahí, eh, nosotros estábamos haciendo un posgrado de interculturalidad, sexualidad y género con la Lamien, entonces eh, empezamos a, a a ser parte de esas movilizaciones en defensa del pueblo mapuche y consideramos que eh, el nivel terciario era preciso que haya un proyecto eh, porque tiene que ver con eh, formar futuros docentes. Entonces tenía que estar un proyecto de la índole de, que tiene que ver con la interculturalidad y desde el pueblo mapuche porque estamos en territorio ancestral mapuche. Y es por eso que comenzamos, a, a lo primero que hicimos fue traer al Lamién, que pedía eh, auxilio, que pedía ayuda, Recuerdo eh, Soraya Maiconio, mm. y ahí comenzamos con eh, una presentación de ella comentando la situación de la de Kuyamen y todo lo que estaba sucediendo, que para algunos era desconocido, eh, así que ahí se armó una radio abierta en el oeste, estuvimos trabajando, trajimos la obra La In Kuyé, eh, ese año fue de mucho trabajo, eh, así que también estuvimos este, armando talleres eh, y desde 2017, 2018, 2019, acompañaron también a instituciones escolares eh, con la presentación de Buenufoye. Y bueno, como dice Nancy, siempre nos llamó el tema del arte, nosotros siempre hemos estado eh, trabajando desde ese lugar porque creemos que es la llegada. ...o por lo menos sensibilizar a, a la gente del Instituto Número 6 y de otros... ...que y son futuros docentes, ¿no es sí. cierto? que van a, que van futuros... a ser futuros docentes. Claro. Entonces, eh, también este año, eh, pensando en eso, tomamos como dos proyectos... ...uno que tiene que ver con la presentación de la obra Pichiquiché... ...el otro proyecto tiene que ver con la coformación... ...que va a empezar en el segundo cuatrimestre... ...también para estudiantes, docentes, eh, en público en general... ...y que tiene que ver con las problemáticas... Eh, Seguimos con el Mapuche Igumún con las problemáticas en la elaboración de propuestas didácticas, ya que el año pasado lo trabajamos y encontramos varias dificultades, este año lo retomamos y porque es preciso que en la escuela, para nosotros la escuela primaria, es donde tiene que empezar a darse algún tipo de modificación. ¿no? Entonces desde ese lugar es que estamos trabajando y aportando, porque es como que también estamos aprendiendo nosotras. Y vos, y vos también tenés mucho trabajo con, con Teneas, venís trabajando con el arte claro, y la cultura. En, en, eh, también tiene que ver con un proyecto de investigación claro. este, vinculado a las, a las poéticas teatrales. Uh -huh. este, cuando estaba estudiando en la universidad, en los últimos años, este, ahí vinculé esos tres conocimientos que, que tenía la, la construcción teatral, la historia familiar, la historia de Mapuche y eh, la investigación, entonces ahí se resume, la primera experiencia investigativa tiene que ver con las poéticas teatrales, por eso el, el teatro es una, una herramienta eh, que permite la construcción horizontal, la comunicación, la, el netrancambre decimos Ajá. nosotros, y también estamos ahí como recuperando la conversación como una práctica este, ancestral donde la comunicación es horizontal y no solo los docentes que son, nos preparamos para enseñar, somos los que sabemos. Uh -huh. Nosotros cuando estamos ante una familia mapuche, el niño nos puede enseñar mucho. Así. Las niñeces nos enseñan mucho. Entonces se rompe esa lógica de la tríada didáctica que plantean desde la educación y la didáctica. O sea, varias, abuela, varias, ¿no? cuestiones, todas, todas. Exacta, sí. varias cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, nosotros las ponemos en cuestión y en tensión en relación al, al, a la forma de aprender también que existe dentro de, la, de las de